¿Por qué implementar un plan de marketing en una empresa? Un plan de marketing es un documento escrito, la definición de los objetivos por cumplir en un determinado periodo de tiempo y las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. El plan de marketing comienza con la descripción de la situación interna y externa de la empresa. Posteriormente se realiza el correspondiente análisis de la información recopilada. En la siguiente fase se determinan los objetivos del marketing por cumplir y las estrategias necesarias para llegar a ello. Por último, estas estrategias se concretan mediante acciones del marketing y su posterior control. ¿Por qué toda empresa, independientemente de su tamaño o sector, debería realizar su propio plan de marketing? El principal motivo por el cual se deben realizar planes de marketing es porque ayuda a conseguir los objetivos generales de la empresa que están relacionados con el mercado, como por ejemplo la captación de nuevos clientes, la creación de marca la fidelización de clientes, el aumento de la facturación o el incremento de la participación en el mercado. El plan de marketing también consigue crear compromisos reales por parte de los departamentos de marketing y comercial. Además de ayudar a motivar al equipo de trabajo para su correcto cumplimiento, los principales motivos para su realización es poder unir y crear un equipo sólido, ya que tiene un gran carácter colaborativo y participativo. Este motivo es vital, ya que no consigue una empresa ganadora, sin un equipo unido y comprometido. Además, el plan de marketing con su visión a largo plazo marca un camino a seguir que sirve de guía para todas las empresas. El plan de marketing, como todo documento de planificación, gracias a sus guías de actuación, ayuda a prevenir posibles errores. Asimismo, si surgen imprevistos, se pueden solventar con una mayor agilidad, lo que se traduciría en la optimización de tiempo y de costos. En definitiva, el plan de marketing debería ser un documento de obligada realización para todas las empresas donde el tamaño o el sector al que pertenecen deberían de dejar de ser excusas para no realizarlo, ya que aunque no quieran o lo ignoren, todas las empresas hacen marketing y es preferible realizarlo de forma ordenada, sistemática y estructurada para dejar los menores elementos posibles al azar.